quedé den que volaba de Londres a, a Melbourne, ¿no? ¿Cómo es la, la historia? Que cuando estaba en Barcelona, pues son unas fotos de la Sagrada Familia. Y Yuma me contactó Dijo, güey, ¿qué estás viviendo en Barcelona? Dije, no, voy de paso Voy voy hacia Australia, de hecho Dice, güey, yo vivo en Melbourne hace tres años Dije, güey, pues voy para Melbourne en dos semanas Cuando llegué a Melbourne ya tenía que me recogiera, ya tenía casa Yuma, poca madre Con un Iwan, un, un australiano, yo iba a vivir en su sala, pero poca madre el Iwan también. güey, necesito que me ayudes a comprar un coche, no me vendas tu camioneta. Me dice, no, no, no, no, ahorita no me hables de nada porque yo estoy trabajando demasiado, necesito la camioneta y si es más de hecho este fin de semana tengo que ir a construir un, un horno artesanal ¿Y si quieres venir a, hue a huevo todo lo que sea construcción con las manos todo lo que sea sustentable todo lo que sea artesanal yo soy el primero Y sí güey vamos Me a los hermanos al papá medio mundo todos construyendo todos haciendo la, la tierra todos haciendo lo de la mezcla me tenía que regresar, me tenía que regresar porque era el Sanquila Festival Este, fue el primer festival que, que grabé para el programa de televisión allá en Australia Mi nombre es Leonardo Fernández, estamos aquí en vivo desde el Sankilda Festival Es un día soleado, un domingo perfecto, no podemos pedir más, la gente, el clima, la playa, todo Sobre todo porque quería buscar a, a, a Elmer y a Víctor, por fin encontré a Elmer Es este, a huevo es este Oiga Leonardo, ¿cómo estamos, güey? Me al día de todo lo que había pasado en todos estos años. Yo había vivido en su casa, Imagínese todo, todos los recuerdos, todas las memorias, todas las fotos. Me dice, güey, este, el Víctor no está en el festival. Me dice, Pero te paso celular. Va, va, va. En ese momento hablé y me dijo, güey, ¿qué es acá? Me dice, jálate a cenar en la casa, tengo unos amigos, vete a cenar. Pues agarré mi bici, ahí voy mi bici, ah, en casa de Víctor. Cené con él, me contó todo lo que había pasado, su esposa, etcétera, etcétera. Me pusimos al día. Ese güey, deberías de contactar al Orlando, pero ya no están. en Melbourne, está en Sydney. Saúl sigue aquí en Melbourne. Pero pues todos los demás ya, ya no queda nadie, güey. Y luego pues tú también. Total, le hablé a Saúl, también nos pusimos al día. Sí, güey, te veo en tu cumpleaños seguro. Entonces vino Elmer, Saúl y su esposa. Festejamos y al día siguiente hice un video para mis amigos y mi familia. Desde que me fui de México paso los cumpleaños más raros. El primero fue en Tasmania, en una fiesta con todo el mundo. El segundo en Singapur. También en una fiesta del de San Valentín. El siguiente fue... ¿Qué El fue? Ah, siguiente fue en Cuerna, en una boda. El siguiente fue en, en... Israel. El siguiente... Y de ahí empecé a hacer los videos. El siguiente fue En, fue en Hong Kong. Luego el siguiente fue en la carretera de la moto rumbo a Toluca, luego el siguiente fue en Utila, en Honduras, luego el siguiente fue en el Istazígotl, la primera montaña que escalé, en los 19 años. Aquí está la versión 3.5, una increíble vista. también presentarles a la inmortal, la versión 2.0.14. Pues allá es el Muro de los lamentos, el lugar más sagrado para los judíos, Temple Mount, más sagrado para los musulmanes que Más sagrado para los católicos y los cristianos. Bueno, queríamos darles un saludo de acá, todos los que tengan cumpleaños y demás. Estoy aquí en Hong Kong, no es mentira. Les agradezco todos sus mensajes y felicitación. Ya saben que aprecio más, aprecio más los mensajes privados. Siempre estoy aquí, a servicio. ¿no? desde la hermosa isla de Utila en el Caribe de Honduras. Puedo decir que Estaba yo aquí también mi cumpleaños. El Federation Square y pues, el Eurica Tower. ¿no? 300 metros, la torre más alta del hemisferio sur. Y pues creo que el corazón de Melbourne está aquí. No les puedo mostrar algo más melboriano. sepa que todo está bien. Todo está bien acá en Australia. Pues cualquier cosa ahí les, les hablo, ¿no? Pero bueno... les mando muchos besos Y que estén muy bien Bye bye Y... No sé Es una costumbre que, que tengo desde el 2000 y tantos Desde los veintitantos años Este... No sé, hay gente que nos molesta ¿eh? Yo creo que es válido, que lo en mi cumpleaños Llevo tantos años fuera de México que vean mi cara, que vean que, que sigo envejeciendo, que se me cae el pelo, que todo, ¿no? Sí, por mi papá y por mi mamá también, ¿no? De no ser tan mal hijo. Y. Pues ya de ahí, de muchas fiestas, muchos reencuentros, ya regresaba y tenía que hablar con el Yuma para ver que me, que me ayudara a comprar un coche, porque ya no, no me podía estar moviendo el bici. Este, necesitaba un coche para, para presentar el proyecto. Y me dijo, sí, güey, yo te ayudo. El Yuma es un experto en mecánica. Estuve como una semana buscando precios, buscando coches. Fuimos a ver este. Está un poco caro. 97 Ford Dual. Perfecto para hacer cama. $3,000 mil dólares. No hubo no manera de bajárselo más. Ese güey, este es el coche. Este está bueno. Lo compré. Pues ya tenía como moverme, ya era libre para ir a presentarle el proyecto Antena Hispana. Antena Hispana, nos conocía desde hace años, la vez pasada que estuve viviendo ahí en Melbourne, hicimos varios programas en una entrevista entrevisté incluso al Víctor. Estamos aquí con un brother mexicano, metido en medio de Melbourne, también perdido igual que un servidor. Hey Víctor. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Todo bien, carnal. Qué bueno. Oye, pues cuéntanos tantito. ¿Qué, qué, qué, ¿De dónde traes todo esto, ¿no? Todo esto es de México. Hicimos este, sea, las entrevistas al futbolista, hicimos la del de, programa de G. Sheffer. 28 años jugando fútbol, ha pasado por etapas buenas y malas. Y, y me he dado cuenta que cuando las cosas están malas uno no puede parar y, y perder ánimo. Tiene que seguir para adelante y, y motivándose y, y ojalá un día puede, puede llegar es niño chico a jugar con un Victory, salir a campeón. Uh, well, los países que matan a vainas uh -huh. ellos han dicho que somos piratas por tanto tiempo que decidimos uh, tener nuestra propia bandera uh, de pirata. Luego hicimos el, el programa de deportes extremos con el J balún con los voladores de Papantla, hicimos con el Sky dive y el bungee Jump. O sea, ya teníamos ya teníamos historia ahí en la antena hispana y ahora me tocaba, pues, ya con coche, decirles la idea que traía Pero bueno, esa será la historia para el siguiente capítulo porque ya, ya está haciendo frío y ya hablé demasiado. Muchos besos. Bye bye. Familiar. <risa> Estoy muy contenta de saber que hay algo latino. El relajado, todo el mundo tomando. Se falta, ah, luz nos quieren sacar mío. una foto. El clima como que nos está traicionando, pero bueno. Colombia, depende de los países de donde viajamos. Sí. Y Un millón de gracias. No, no, no se vale pochar, sí. no se vale esto es para antena sí. hispana, no será la orden siempre. ¿eh? Gracias. Hemos ido a 10 barcos ilegales que matan las marinas. Que le siga apoyando a toda la gente, ¿no? Gracias por todo. De estar de nuevo con ustedes. bien, Paola. Alejandra. ¿No? La fiesta es muy bonita, los aviones. ¡Cabrón! ¿Qué pases, ¿Cómo pasó. Complementar ese. Con este, este sol. Al lado de lo que nada. Pelos. Todo muy bien organizado. En general. Campeonato Solero de la Fórmula 1. ¿Qué vamos no? Claro. Tengo que estar acá. En la próxima. Cuba, Colombia. Qué gusto encontrarlos por acá. Igualmente, Mucho gusto, mujeres. Se la pasen bien. <laughs> well done. Thank Congratulations. Thank you very much. Well done. Woo.